Traders, yo aquí puedo meter mil dólares, que es lo que a mí me encanta hacer, ¿sí? Mil dólares. Tradear toda esta bajada. Bienvenido, trader, bienvenido. El día de hoy vamos a hablar de la liquidez del mercado y nos vamos a basar, como siempre, en la gráfica. Voy a realizar una masterclass del GBP USD y quiero que prestes mucha atención. Lo único que nosotros vamos a manejar, vamos a poner una M exponencial de 14 periodos. Esto es supremamente importante y desde que inició el año podemos primero ver rápidamente que si hubiéramos operado solo este par, solo este par trader, si usted opera solo este par logrando detectar esto, que es en lo que nosotros, yo personalmente me he enfocado por mucho tiempo. En poder encontrar estos escenarios, en poderlos detectar, me enfoco. Aquí podemos ver gran liquidez. Hubieron grandes vendedores, fuertes vendedores desde que inicia el año. Es decir, que dentro de este gran impulso hay una tendencia. Obviamente ahorita ya está viendo una retracción, ya está a punto de acabarse el año. Entonces es simplemente muy sencillo. Si yo marco esta zona de aquí, encuentro, miren lo sencillo que es por el entrenamiento de ojo que uno maneja impulso, retroceso, impulso sencillo ahora ¿con qué se iban a topar estos vendedores? y muchos van a decir no, es que claro, ya estás viendo lo que pasó no, no, no, estamos viendo la zona yo siempre marco estas zonas cuando veo si digamos el precio se está desplazando a la baja porque necesito saber con qué vendedores se va a topar esto es oferta y demanda si sí. yo me logro enfocar en esto, en esto, exactamente en esto, voy a ser rentable. Yo le estoy dando forma al mercado porque yo estoy cansado de que la gente esté perdida. Lo repito una y otra vez. Hay que darle forma institucional al mercado, buscar esos precios mayores. Sí. Ya, con eso ya tengo forma para ir a temporalidades menores. Si no tengo, si no entiendo la mayor, no voy a entender la menor. Entonces marco estas zonas donde estos vendedores se iban a topar. Estos vendedores que iban aquí se fueron topando con estos estas zonas de aquí, estas zonas de demanda, demanda, demanda, demanda, ya, sencillo, ya lo tengo ubicado, tengo mi ESMA, expo, mi esma exponencial por encima siempre tengo que tener esta ema exponencial, ¿listo? recuerden que del video anterior hablamos de las manipulaciones del precio, donde podemos ubicarlas y lo importante que es, hablamos de muchas cosas acuérdense de verlo recuerden muy bien y lo basamos en otro par, me encanta esto, porque ustedes, yo les estoy dando ya forma al mercado y ustedes van a lo a poner en práctica, buscan en temporalidades menores ustedes mismos lo experimentan, no importa que usted sea un trader, no o sea un trader avanzado, yo estoy seguro, 80% seguro que esta información le está sirviendo muchísimo para su trading, adaptarse, entonces podemos ver estos escenarios, podemos ver, miren lo rápido que yo lo marco, gracias al entrenamiento que he manejado, repito una y otra vez, esto es súper importante porque no estamos viendo patrones, entonces vemos aquí como la liquidez del mercado hace que caiga el precio Aquí hubo un cambio de tendencia fuerte, aquí, acá se creó una oferta, una oferta, donde se activaron vendedores y empezaron a caer, se empezó a caer el mercado, mire el ritmo del mercado. Va con mucha fuerza, con mucha liquidez, con mucho volumen, con mucho momento en lo que tú y yo buscamos Porque entre más, o sea, en todo negocio funciona así, trader. entre más tú compres barato y haya una diferencia de precio mayor Un rango de precio mayor desde donde compraste hasta donde puedes vender Vas a ganar esta gran diferencia. Eso es lo que nosotros ganamos. No ganamos por el lotaje, no ganamos por... No, por el recorrido. ¿Listo? Por la expansión del precio. No ganamos por meternos aquí. Esto es súper importante. No, por la expansión del precio. Por eso manejamos la EMA exponencial. Para que nos muestre la tendencia a la liberación institucional. Hay un ticito traders. Entonces... Vemos cómo crea esa zona de oferta y empieza a caer el precio. Primer impulso de, de 1.413 pips. Segundo impulso de 880 pips. Tercer impulso de set 1.739 pips. Hágame el favor, trader. Hágame el favor. Si yo me voy a diario, voy a ir a diario de una vez, vean todas las oportunidades de negocio que yo tengo para operar en solo un año, con un par, gestionando bien mi riesgo, sabiendo que tengo que entrar que acá, es donde viene el plan de trading con la misma liquidez. Liquidez es esto, es lograr encontrar, repito otra vez, para que quede claro, este volumen de transacciones, donde hay fuertes compradores y vendedores interesados, donde el precio se está moviendo fuertemente, no aquí, no aquí, esto es diferente, porque esto se está moviendo en rango, entre este precio y este precio está lateralizando, por eso la ESMA va por el medio, porque no hay tendencia, nos encontramos en mensual, es importante esto, darle forma desde mensual para no meterme aquí, sino ir a un negocio. O sea, treras. Yo aquí puedo meter mil dólares, que es lo que a mí me encanta hacer. sí, mil dólares. Tradear toda esta bajada por un año. Ir sacando beneficios. Miren, miren esto. Que eso es lo que manejamos en nuestras Masterclass en, en la comunidad. Ir sacando aquí porcentajes de beneficios. Porque yo no entre, veo el trading como una entrada principal Yo lo veo para que me dé dinero Para yo seguir diversificando Y haciendo billete Así lo veo Entonces Con mil dólares la tradeo Saco porcentajes, porcentajes, porcentajes Yo tengo un plan para todo eso El plan lo voy ajustando cada vez más Cada vez más Cada vez más finito ¿sí? Y eso lo diversifico En activos en otros activos esto es lo que me molesta, que yo hablaba en el video anterior que me molesta cómo los mentores no les enseñan a diversificar no sé si ellos no saben diversificar en otras inversiones de trading, de comercio o yo no entiendo ya, y luego abro otra cuenta o sea esto es muy amplio sí. pero ya aquí gestione un dinero saque un buen porcentaje y me fui, y fui sacando beneficios, que esto es importantísimo. Ir sacando beneficios, que ahí yo tengo un sistema bien brutal. Pero entonces no me sirve meterme aquí. Simplemente, yo con la ESMA, ya sé dónde no meterme en todo esto. Acá se ve buena expansión, pero... Pero vean, la velocidad en el medio no es nada. Miren esas mechas, miren esa lentitud, mire usted. Es... La barriga de las velas No tiene clase y de desplazamiento El cambio cuando lo hace aquí Es fuerte, es rotundo Ese es el negocio Ir donde está el negocio De otra forma voy a seguir Botando dinero y botando dinero Hay tantas estructuras en el trading Que yo siempre, a veces me gusta ver videos Y yo digo, puta, terminé O sea, yo vine La gráfica, vi el tutorial Pero no entendí ni mierda Solo me hablaron de flow, de orden blow, de ching, y me perdí de la esencia que es el precio. No podemos seguir en esto, no podemos seguir botando nuestro dinero en el mercado. Eso no puede pasar. Por eso es importante que usted respete el proceso y usted encuentre un buen mentor. Entonces esto es aquí donde se encuentra la liquidez del mercado en esta zona de aquí. Entonces el plan del trading. Va que yo tengo que operar cerca de los impulsos semanales. ¿Cómo sería esto? Miren este plan de trading tan justo y tan brutal. Justo, claro y brutal con solo el GBP que hubiera funcionado para este año. Ahorita va a ser un retroceso mensual fuerte. Toca esperar a ver si hace un cambio de tendencia hay que esperar pero ya hizo el mayor impulso ya no vale la pena operarlo sí pero estúdialo que ahí está el backtesting entonces impulso el siguiente impulso mira me sirve para medir el siguiente impulso impulso anterior hasta acá y el siguiente impulso obviamente acá hay un impulso más en esta zona aquí en el medio pero es un poco más chico, pero fíjese por yo haber marcado las zonas que ya había creado al lado izquierdo, las zonas frescas, yo en ningún momento estoy dibujando para allá, o sea, yo no estoy haciendo esto, no, yo estoy aquí en lo fresquito, miren cómo se conecta el precio, fíjese usted, cae el precio, Sube en la zona la ESMA, baja, sube la ESMA, baja, sube la ESMA. O sea, siempre en las zonas de precio. Si saco mis números redondos, vamos a ver cómo se ve aquí. Sirve ya para ir a diario o irme a H4. Muy justos ahí para el GVP USD. Miren por ejemplo ahorita lo que está pasando en diario, esto que lo que hablamos, las manipulaciones de precio, lo pueden ver en el video anterior, o lo dejo aquí anclado, aquí abajo en un link. Aquí es donde la gente está perdiendo un montón de billetes. por eso poca gente ahorita está mostrando buenas ganancias o no está mostrando casi nada. Porque no saben, no saben enfrentarse a estos escenarios de engaño, no saben que el impulso ya se acabó, no saben que la oportunidad ya se fue. ¿Listo? Entonces, este es el plan, poderme operar yo cerca de donde hace el próximo impulso semanal, impulso semanal, y medirlo con el impulso anterior, para saber hasta dónde puedo ir en profit. Por ejemplo, aquí, en esta zona de aquí. Viene los traspasó. Aquí no lo había traspasado. Entonces este es el que viene a quitar este precio de aquí. Por eso se retrae la ESMA exponencial. Y usted tiene que irse a diario H4 y usted estudiarlo, yo ya le di la forma del GBP institucional, los precios institucionales, usted tiene que ir a practicarlo porque recuerda, aquí en Trading Institucional Oficial lo que no se pone en práctica no se aprende, esta es la liquidez del mercado, del trading, del forex de las acciones, de las criptomonedas, funciona para absolutamente todo, de manera clara y sin formas, nos vemos en un próximo video, recuerda aquí activar la campanita de notificaciones y darle un me gusta y deja un comentario ahí de acuerdo a la experiencia que estés teniendo en tu estudio trader.